Mis campeones, eh, soy de los hombres que creen que todas las mujeres son hermosas y aquí tengo a mi muñeca hermosa, a mi princesa, así uno sea feito pues merece tener a su compañera y hoy bien parchadito con mi princesa se la voy a presentar y de ahora en adelante ya va a salir en los videos conmigo y bueno con ustedes mi muñeca hermosa, Salude pues Josefa, Salude eso lo que le toca a uno cuando no tiene novia improvisar eso es lo que me tocó cómo puedo dormir